es que eh, no sé cuánto te pesa esto de las encuestas que se conocieron últimamente. Hay una encuesta que hace una consultora de Córdoba este, eh, bastante periódicamente eh, y que da cuenta de la imagen positiva de los intendentes en el país. ¿Cuánto te pesa o cuán, cuán importante es para, para tu ego político, si se quiere? Porque claramente todos tenemos <risa> nuestro ego, ¿no? Sí. En este caso tu sí. ego político. Sí, en primer lugar, yo considero que es muy importante la, la valoración que hacen los vecinos. Yo siempre digo, soy un vecino que trabaja como intendente por cuatro años, tenemos un contrato con los vecinos y tengo que rendir cuentas todos los días. Entonces, en cuanto a los vecinos, eh, se expresan con, con disconformidad o con una conformidad, como en este caso, este, este último sondeo, que lo que hace es eh, evaluar eh, a, a ciudades capitales, principalmente, y, y en, en el caso de las provincias donde la ciudad capital quizás es más chica y hay una ciudad mucho más grande, incorporan esas ciudades, es un, es un sondeo que se viene haciendo desde hace tiempo. Eh, es positivo ese dato, es un insumo para la gestión, eh, pero lo tomo... Este dato justamente, ¿Sí? el último, donde ubica la gestión de la ciudad de Mendoza en, en primer lugar en el ranking, lo tomo como un incentivo para seguir trabajando en el mismo sentido, pero lo decía recién, los pies sobre la tierra, esto es un dato, es un dato de, de diciembre, antes estaba en el cuarto lugar o en el quinto, uh -huh. eh, es un dato... hay que Ojo, ojo que son datos, da, dadas las fechas... ¿No? y no, el año muy que importante. se viene, digo, ¿Yo sabes es, es, es un datazo. A ¿no? mí me llega un dato como ese, hora, yo me la... siento con los gerentes <ríe> del canal y, y empiezo a hablar en otros términos, Sulpiano. a mí me parece que es lo que se puede plantear en un escenario político del año que viene. Bueno, digo lo que siento eh, es un buen dato, es un buen dato, sí. obviamente que si aparecía a mitad de tabla o al final, bueno, ya estábamos reunidos con el gabinete, Analizando acá? en otros términos, pero nosotros más que si sí, nosotros hacemos periódicamente algún sondeo en la ciudad eh, orientado a qué, qué piensan y sienten los vecinos sobre los servicios que están a cargo o claro. las funciones a cargo del municipio. Y ahí no, te permite pegar no, el volantazo. No, he hecho, jamás en estos tres años he hecho un sondeo de, de la imagen mía uh -huh. o intención de voto. Eso uh -huh. tengo que aclararlo. Eh, jamás hice un sondeo en una encuesta para ver qué piensa la gente de, de Ulpiano Suárez o si me vota o no me vota. Eh, obviamente que, que accedo a, a sondeos, encuestas que, que se hacen. Eh, digo, bueno, todos esos esos números, esos porcentajes, hay que tomarlo como, como un incentivo para seguir mejorando, trabajando. Pero hay gente a, cercana me dice, los pies sobre la tierra... Uh -huh. no no quedarse agarrado a esas encuestas, son un dato, hay que seguir laburando. Porque eh, si no uno puede llegar a relajarse. Has, has dicho en otra, de hecho fue eh, bastante concreto, en una entrevista que te hicieron nuestros colegas, decías, a mí me gustaría ser gobernador. ¿Seguís con ese mismo deseo? Sí, y yo después, digo porque a veces se interpretó y como que eh, como anunciaba que una candidatura. Claro. Digo, eh, entonces hacía buscaba paralelismos digo... Yo jugué al fútbol, juego al fútbol, en gimnasia, en, en algún en independiente, en Godoy Cruz, en, en Huracán La Cera Le preguntamos al, al 9 de, de ese equipo, ¿te gustaría jugar en la selección? Y sí, le gustaría sí. jugar al fútbol, lo llevan la sangre, le gustaría jugar en la selección. A un andinista, o a mí, me gusta la montaña, y me dicen, ¿te gustaría ir a la Concagua? Sí, he ido, me preguntan si volvería a ir Sí, me encantaría ir a la Concagua e intentar hacer cumbre. Eh, soy intendente, estoy en la función ejecutiva, eh, llevo a la, a la política en, en la sangre, me moviliza todos los días, me preguntan si, si quiero ser gobernador de una, una provincia que amo, en la que he nacido. Uh -huh. Obviamente que del gustaría? corazón me sale decir sí. Pero no quiere decir que necesariamente gobernador. sea un lanzamiento o una candidatura claro, en función claro. del año que viene. Obviamente, y en esto también eh, para ser, en esto hay que ser coherente, eso, eso es lo que yo siempre eh, pido y me incluyo a la dirigencia política. En el mes de marzo, en el mensaje ante el Consejo Liberante, dije acá tiene un intendente que va a hacer este trabajo hasta el último día, el 10 de diciembre del 2023, que va a trabajar para que este equipo tenga la posibilidad de continuar cuatro años más. Nos faltó quien interpretó que anunciaba mi Ahí reelección. se interpretó, que, claro, que anunciaba exactamente. mi reelección, Ulpiano, Ulpiano se bajó. Digo, hay que dejar eh, salir de los personalismos. Nos ha hecho muy mal a, a la Argentina aferrarnos a, a los personalismos, a los ismos, de, sea de, desde la política, en, en, en lo gremial, en, en, en muchos aspectos. Hay que salir de los personalismos. Argentina necesita la provincia y la ciudad y... Necesita más de equipo, hemos tenido acá hace, hace, hace días una, una alegría a todos los argentinos. El, el, el, la, la, copa, la copa obtenida, el triunfo de la selección argentina, y, y tenemos que tomar una lección de ahí, un aprendizaje. Uh -huh. es decir, la importancia del trabajo en equipo, el, el, de, ante las adversidades, eh, esforzarse mucho más, claro, aceptar las críticas, los valores, la solidaridad... Digo, pues si no, si estamos aferrados a que va a venir un, hay un salvador o una salvadora, estamos al horno. Digo, hoy necesitamos... Y y bueno, también es, es... El, el argentino está pidiendo una nueva política, ¿no? Digo, la, en, en general el político, como político, no tiene buena imagen en la sociedad. Bueno, eh, digo, todos esos errores han llevado a que hoy eh, la sociedad, la gente, esté cansada de, de, de, la, de, la, de los dirigentes, de la política. Digo, bueno, escuchemos también a la gente hoy. Eh, la gente está preocupada por porque, la cena de fin de año, porque va a ir al supermercado se <risa> sí. va a encontrar sí, sí, sí, sí. Eh, los precios. Sí, no le va tremendo. a alcanzar eh, eh, para, para lo que tenía pensado que podía comprar en el supermercado. Quien tiene un sueldo y tiene un ingreso, eh, el que a muchos no le alcanza para llegar a fin de mes, eh, muchos perdieron el laburo, otros están en la búsqueda y no lo encuentran. Eh, o, o un caso de o víctima de, de, de un suceso de inseguridad y un montón de situaciones más digo esos son los problemas de, de la gente a los cuales los ten, nos tenemos que, que atender hoy hoy cuando la gente ve a los dirigentes hablando de quién va a ser candidato si es el preferido el mejor digo digo pido coherencia y esto es en general para todos los propios y también para el eh, dirigente de ajenos. otros partidos Pase políticos. Pasa que dentro de Cambia Mendoza ya se han perfilado varios candidatos, <risa> o al menos los que nosotros entendemos que son candidatos. De hecho, el, el gobernador dijo en Radio Nibuil hace muy poquitos días que él pensaba que el candidato a sucederlo tenía que ser al Alfredo Cornejo. ¿Qué podemos decir al respecto? Julio? Bien, eh, obviamente es una, una opinión importante la, la de Roy. Eh, yo considero que esto... Eh, la, la fecha de presentación de candidaturas es en abril. Uh -huh. eh, Él dijo eh, y, había, y había algún consenso de que esto... No teníamos que meter la, la, la discusión de candidaturas ni de nombres ahora. Eh, y, y en general la, la dirigencia del radicalismo uh, pero, pero lo planteó el, el así. el gobernador se, se adelantó un poquito eh, entonces. Está bien, en, lo, en los balances, si y lo estamos haciendo ahora, sí. en los balances, cierren en los ping-pong. Bueno, a veces... Una... Yo considero que esto eh, tenemos que... Esperar, por eso también hay una ley, hay plazos electorales, sí. si no viviríamos de campaña eh, continuamente, eh, instalando candidatos. Hay, hay, abrirles el plazo que fija la ley, obviamente no necesariamente hay que llegar ahí, sobre el, sobre el filo de, de la presentación de no, lista. No, de hecho hablan de vendimia como la fecha. de Vendimia, sí. y tradicionalmente ha sucedido así. Pero obviamente, eh, yo respeto la decisión del de, de gobernador, de Rodolfo, Coincido de que Alfredo Cornejo es un muy buen candidato para nuestro espacio político, para el radicalismo, por la experiencia de gestión, eh, y además porque está, está involucrado en, en todos los temas, he sido parte de su equipo de gestión del 2015 al 2019, lo conozco, eh, coincidimos en, en lo que hay que hacer en, en Mendoza, pero bueno, entiendo que la definición tiene que darse eh, avanzado ya el próximo año... Y, y también coincido con lo que planteó el gobernador eh, semanas atrás, de que esto se va en el radicalismo, tenemos que buscar una definición, una mesa de consenso, uh -huh. donde seguramente va a estar él, el vicegobernador, eh, legisladores nacionales, los intendentes, eh, y que no hay un, un, un candidato elegido a dedo, sino que lo vamos a definir en una mesa, teniendo en cuenta, eh, obviamente, los datos. los datos, las encuestas, los sondeos, porque... Somos un equipo que comenzó eh, con este proyecto político en el 2015, con Alfredo como gobernador, con Rodi en el 2019. Queremos eh, continuar, queremos que Mendoza crezca, que Mendoza genere desarrollo, oportunidades, empleo. Eh, y para eso hay que ganar elecciones. Entonces, bueno, tendremos que definir en esa mesa quién es el candidato o la candidata más competitiva porque para poder hacer todo eso hay que ganar elecciones. Sí, claro, por supuesto. Ulpiano, recién mencionaste uno de los temas que para mí es más sensible para la gente, además de no llegar a fin de mes, que es el tema de inseguridad. Estamos preparando un informe que ya lo vamos a mostrar en estos días, pero a priori, en, sobre todo en este año, pero en los últimos años, ha aumentado en Mendoza mm. en general eh, ...la cantidad de robos y la cantidad de homicidios, de robos violentos... ...que terminan en, en asesinatos de la víctima, que es el hecho de inseguridad más cruel de todos. En Ciudad, ¿qué balance hacen? ¿Han notado este impacto eh, de la inseguridad? Que además va muy de la mano en la situación económica también. ¿Pero lo han notado eh, particularmente en, en Capital? Bien, Sebastián, en eso nosotros somos serios y tomamos los datos que, que informa la justicia... ...el Ministerio sí. Público Fiscal... Eh, de, donde en Mendoza se ha registrado en los últimos años un, una, una disminución de, de los porcentajes índice de los de los delitos que, que más nos preocupan. Eh, obviamente el, el homicidio, eh, el robo con uso de armas, eso uh -huh. ha existido una, una disminución, eso también es consecuencia de todo esto que decíamos, como equipo que venimos gestionando la provincia del 2015 hasta aquí, eh, en reformas, en los códigos de procedimientos, en mayor, eh, eh, dotar de mayor celeridad a la justicia, eh, y eso yo creo que ha generado un impacto, y sin entrar a analizar, bueno, eh, del fenómeno en sí de la inseguridad, bueno, que todos los componentes claro. o, o la multicausalidad que deriva en eso. si sí advertimos algún tipo de, de hechos menores, que algunos los atribuyen a la situación de crisis económica, desempleo eh, que estamos registrando, pero sí me quedo eh, con el, el, lo que venimos haciendo en la ciudad eh, desde el comienzo de la gestión, continuando lo que ya se venía haciendo, que es involucrarnos con la seguridad. Ustedes Ajá. saben que esto es una responsabilidad principal del gobierno provincial, como municipio bien podríamos decir bueno que esto se encargue el gobernador, el ministro Lebrino, Marcelo Calipo, eh, yo soy un municipio que se encarga de, del espacio público, de las calles, de, del comercio. Nosotros nos involucramos porque entendemos que la seguridad hace a la calidad de vida de las personas. Díganme ustedes si eh, cuando salen de, su, de sus hogares, vienen a trabajar o van a hacer una compra, si, si es lo mismo eh, desplazarse y sintiéndose seguros a no, pensar no, claro. que les puede pagar. Entonces, eh, es una preocupación más que te ocupa lugar en la cabeza. Sí, y, es, claro, y hay un componente hay un componente sí, doble igual. en claro. cuanto a la seguridad. Hay un componente objetivo que es este, este dato, esta, esta estadística. Yo podría decir, bueno, en Mendoza eh, han bajado los homicidios a razón de cada tantos habitantes o han bajado los robos con, eh, el robo con uso de armas ¿Pero qué le digo a una, a una familia que, que perdió a un, a un integrante por un, por un hecho de inseguridad o a quien le robaron? No, Le claro. pusieron un roble en la cabeza. Claro. Digo, hay un componente objetivo que es este dato y el otro subjetivo, que es lo que siente la, la gente, es la sensación de inseguridad que es lo que por lo general se mide o, eh, o se incorpora en las encuestas. Nosotros estamos muy atentos a eso. Y advertimos que cuando al, al vecino le preguntamos la sensación de, de seguridad en su barrio, eh, es mucho mejor el indicador que cuando le, le preguntamos sobre la inseguridad o seguridad en general. Uh -huh. Porque esa construcción subjetiva es de lo que vemos acá, si sucedió algo en, en Buenos Aires, si sucedió algo en Rosario, en Córdoba, eh, uno va incorporando toda esa información y tiene esa sensación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un municipio involucrado en, en este 2023, el 14% de nuestro presupuesto va a estar destinado a seguridad, uh -huh. y esto estamos hablando de pre, eh, preventores, eh, inspectores de tránsito que colaboran en materia de seguridad, las movilidades, cámaras, vamos a incorporar en el primer trimestre del año próximo cerca de 80 nuevas cámaras, y esto lo destaco, con fondos del gobierno nacional, gestiones que que hice ante el Ministerio del Interior, uh -huh. eh, y, en, y en esto también... Con Guado ya, Pedro. Eh, pedimos recursos, uh -huh. obviamente en, en un país con la inflación que tenemos, la idea era con esos fondos comprar 100 cámaras, ya nos alcanza para 80, uh -huh. ojalá lleguen pronto los fondos, si no nos va a alcanzar para 70. Uh -huh. Pero, ¿a dónde van a ir esas cámaras? A, a los lugares donde nosotros, insisto, en una gestión basada en datos, hemos detectado que son las zonas de calor... El, el, las zonas rojas que hemos uh -huh. identificado en base a los eventos de sucesos de inseguridad que detectan los preventores la policía de Mendoza o los vecinos recuerden que nosotros implementamos en el 2020 ojos en alerta